Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy es el primer día que voy a intentar explicar cómo me voy encontrando y cómo vamos eh, para poder conseguir ese dinero que os estaba explicando para hacer el tratamiento transgenial, para poder arreglar todo el tema que tengo de movilidad. Como veis ahora estoy en la cama y en la manta, no vamos a mostrar nada más, pero bueno, con eso ya tenéis suficiente. Quiero intentar hacer un blog diario, ¿vale? Si no sabéis de qué va todo esto, os recomiendo que miréis este vídeo que os adjunto aquí o en el primer comentario, que os lo juntará Ana. Entonces, vamos a repasar ciertas cosas que han pasado desde que hice aquel vídeo que me costó un poquito y lo seguimos comentando. Si queréis ayudar, fácil. Mirar los vídeos largos de mi canal, los cortos también los podéis mirar. Pero sobre todo lo que necesitamos es interacción para que YouTube recomiende nuestro canal. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por todos los que habéis visto el vídeo y los que lo habéis compartido. Quiero deciros que hasta el día de hoy ya tenemos 10,17 para el tratamiento. Puede parecer poco, pero bueno, poco a poco iremos ganando la cantidad. Recordar que para ayudarme lo que tenéis que hacer son ver vídeos largos del canal, podéis dejar la tele, lo que sea. Y sobre todo también las membresías, también os podéis suscribir al canal. Todo esto me puede ayudar perfectamente a conseguir el tratamiento. Estamos acabando de cerrar el tratamiento con el con, la, con el hospital que me lo tiene que hacer, pero van a ser en torno a unos 2.500-3.000 euros cada mes. Entonces, como os dije, la idea es hacer esos 2.500-3.000 euros, y lo que sobre, donarlo dentro de entre, entre toda la comunidad, pues que decidamos pues, si lo damos a una perrera, nosotros como te digo, tenemos una asociación en, aquí en, en, en Granollers o donde sea que vosotros queráis. Entonces, Voy a aprovechar estos vídeos para daros las gracias a todos los que habéis comentado en los últimos vídeos, y sobre todo para contaros una anécdota de todos los juegos que os dije que os, que os íbamos a dar, ¿de acuerdo? Este es Luigi's Mansion. Luigi's Mansion fue el primer juego que tuve desde que era pequeñito, ¿de acuerdo? Es el primer juego que me compró mi madre, ¿vale? Que yo debería tener, imaginaros, esto es del 2001. No sé si se ve. 2001, 2002, imaginaros. Yo tenía 10 años, ¿vale? Este es un juego con el que he pasado muchísimas y muchísimas horas. Quiero que os fijéis en el detalle de los juegos de Gamecube, porque si os fijáis, los juegos de Gamecube tienen esos detallitos que son tan bonitos. El CD, como podéis ver, está en perfectas condiciones, teniendo en cuenta todos los años que tiene. Bueno, Luigi's Mansion es eh, uno de los juegos pioneros de de Gamecube, eh, aparte viene con su, con su manualito y todo y demás, y es la primera vez que Luis utiliza la aspiradora y aparece el profesor, eh, creo que era profesor, exacto, por primera vez. Eh, es un juego que es divertido, incluso podríamos poner notas aquí en, en, en, en, en bueno, esto ya, no, esto ya no existe, literalmente ya no se hacen manuales de instrucciones, e incluso te venía el... el lo típico que ahora te sale cuando abres la Switch de, no, juegues dos horas, tal, para epilepsia, tal, y te venía lo de los puntos, pero dos puntos veo que ya no lo tengo, entonces imagino que ya me los debería gastar en su, en su día. Entonces, bueno, eh, si quieres ayudarme que sepas que este es uno de los juegos que eh, vamos a regalar, un juego al que le tengo mucho cariño, un juego que en cuatro horas te lo puedes pasar, pero que tiene muchas similitudes con el Wario, si habéis jugado a alguno de los Wire sabréis que al final, pues bueno, según la cantidad de dinero que generas, pues tienes una casita más grande, un castillo, lo que sea. Bueno, este juego es muy divertido, aparte de que tiene un tono cómico muy chulo, y yo creo que os va a gustar muchísimo. Para mí, ya os digo, una, una parte de mi corazón que va para vosotros. Abrimos apartado de gente que ha apoyado el vídeo. Hasta ahora el vídeo ha tenido 75 visualizaciones con un CTR de 5 y una duración de media de 1.32. Como lo podéis ver, está aquí. ¿De acuerdo? Estoy contento porque realmente eh, de un vídeo que no esperaba nada, como veis, poco a poco está creciendo y las estadísticas están subiendo y os habéis suscrito a 10 personas, cosa que yo agradezco de todo corazón porque se nota que os queréis implicar. Eh, ahora mismo YouTube está pagando, me parece, a dos céntimos, las mil, hay, dos céntimos dos euros las mil visitas, o sea que podéis hacer un cálculo de las visitas que necesitamos para poder llegar a ese objetivo, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver, eh, la interacción que ha habido con el vídeo es buena, se está viendo mucho, y yo lo agradezco muchísimo, estoy, estoy muy contento, os lo agradezco de corazón, y sobre todo en especial a las siguientes personas que voy a decir, que eh, Ana me las ha apuntado por aquí, y son a Ryukrem, que me dijo, vamos bro, tú puedes seguir, se puede conseguir, recupérate pronto, fuerza, claro que nos vamos a recuperar y aparte haremos muchos más vídeos y volveremos con el Yoshi y más ideas que he tenido. Eh, Anto barra baja xd me dice, no te conozco, pero igualmente te ayudo, fuerzas, me gusta ayudar, espero que llegues a los 100k y que te recuperes pronto, un abrazo para ti también, se agradece muchísimo la ayuda, a Adri Martínez, que es un amigo de la familia evidentemente, nos estuvo en nuestra boda, o sea que puedo imaginarte que también le quiero muchísimo, y luego a Maxi, que siempre está, que siempre me está mandando WhatsApp para saber cómo estoy. Y a Maxi ya sabes que te quiero muchísimo. Estoy muy contento de que estés tocando la batería, que estés haciendo cosillas y que te dediques tanto a la música, pero que sigas estudiando y que sigas igual de majo como siempre. Y nada chicos, hoy ha sido el turno de Luigi's Mansion. Mañana veremos qué juego toca. ¿De acuerdo? Siempre y cuanto me encuentre bien y pueda, me encuentre con ganas para hacer el vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.